Bueno, mi nombre es Pablo Doval, soy el principal Data Architect de Plane Concepts y uno de los miembros fundadores del equipo de implementación de Sierra Data Platform. Sierra Data Platform es eh, una solución empresarial para construir muy rápido, en menos de 24 horas, eh, tu data lake en Azure. El objetivo, la misión de, de Sierra Data Platform es ayudar a las empresas a resolver los retos que ahora mismo eh, se están encontrando desde el punto de vista de regulación, seguridad, eh, marco legal que nos impone no solamente el GDPR, sino las, las regulaciones específicas de la industria. Y también resolver los problemas más tradicionales de un Data Lake, que es garantizar que siempre vamos a tener una solución escalable, con buen rendimiento eh, y sobre todo flexible, que pueda resolver problemas de muchas naturalezas diferentes. No solamente analítica tradicional y analítica avanzada en Machine Learning, sino... Mmm habilitar cualquier caso eh, de negocio, incluso si es una aplicación web o una aplicación móvil, trabajando siempre con los mismos datos, mismo modelo de seguridad y mismo modelo de gobernanza. Uno de los motivos por los que los clientes vienen a nosotros para pedirnos ayuda con las implementaciones de SIDRA es precisamente eh, por esta necesidad de tener un, un control mayor sobre sus recursos de datos, de tener una capa hom homogénea que les permita trabajar de la misma manera ya sean para dotar de casos de uso relacionales, no relacionales, casos de uso de gestión documental, casos de uso eh, de Machine Learning y todo desde una manera eh, global. No es lo único que proporciona SIDRA, eh, SIDRA sí que es un producto muy estratégico desde el punto de vista que ayuda a definir esta, esta manera de, de trabajar, pero también Ofrece soluciones tácticas, desde la detección de anomalías en los procesos de carga o desde la detección automática de información de, que permita la identificación personal para ayudar en los procesos de compliance y regulatorios de GDPR. Ahora mismo en el mercado hay varios productos que, que tocan de algún modo o están, eh, hay cierto solapamiento con lo que estamos haciendo en, en Sidra. ¿vale? Tenemos desde soluciones de Data Warehousing en, en la nube, eh, que son servicios totalmente SaaS. Eh, tenemos soluciones eh, paquetizadas como una solución de, de notebooks trabajando directamente sobre clusters de Spark, etcétera. Eh, Sidra es un poco diferente a todo eso, primero por el propio scope del producto, el propio rango del producto. Eh, Sidra abarca muchas partes, Sidra eh, trata de resolver problemas nuevamente estratégicos, trata de resolver una visión empresarial del dato eh, y es normal que haya solapamiento en la parte más de, de ejecución de producto. También hay ciertas características que son muy importantes a la hora de compararlo con otras soluciones en el mercado más allá de esta visión estratégica. Eh, una de las más importantes, por ejemplo, y por la que algunos de nuestros clientes actuales han venido a nosotros, es el hecho de que Sidra se despliega en la infraestructura Azure del cliente. Eso quiere decir que en ningún caso es un producto PAS en el cual los datos estén en Plain Concepts, estén en, en el Tenant de Plain Concepts, sino que el dato siempre persiste en una o varias regiones de, de Azure de, del cliente. Esto evidentemente. Ayuda mucho con los procesos de, de, de regulación, seguridad, compliance. Por la propia naturaleza del producto, Sidra no es un producto que, que vaya dirigido a una empresa pequeña, a una empresa que solo tenga un caso único de uso. Sidra es un producto que está pensado para empresas de, de ya, mediano o gran tamaño, empresas que están planteándose unificar o que ya tienen su proceso de unificación de, de datos eh, en marcha. Son empresas que, que tienen que proporcionar a sus diferentes departamentos eh, acceso a estos assets de datos para que puedan eh, ejecutar con ellos los procesos de, de negocio que sean requeridos. Eh, por tanto, yo diría que es una solución que está pensada principalmente para, para empresas medianas, grandes y que o tienen en, el, en su plan próximo ese proceso de transformación digital o ya están metidos en ese proceso de transformación digital y quieren hacer una modernización de plataforma de datos. Una de las cosas interesantes que hemos visto en Sidra es el, el uso por clientes muy dispares. Eh, nuestro conjunto inicial, lo que llamamos la fase cero de clientes, eh, que son casi más bien partners eh, nuestros, son estos clientes con los que antes de, de, de, bueno, de este momento tan importante para nosotros, que es salir a, a, al mercado en abierto, nosotros hemos ido trabajando con más de una decena de clientes eh, durante estos últimos años para ir evolucionando el producto, para ir descubriendo qué es lo que nos piden, para ir descubriendo esos puntos comunes, Precisamente esos puntos comunes es lo que más nos ha llamado la atención porque tanto empresas tan dispares como un sector como legal o, o seguros, que son lectores, sectores muy poco técnicos, son sectores eh, con profesionales digamos más tradicionales y con casos de uso eh, más de analítica tradicional o documental, eh, nos hemos movido a, a clientes tremendamente tecnológicos donde su propio core de negocio es de investigación y desarrollo con clientes muy muy avanzados con escenarios muy complejos como puede ser el sector de, de, de los combustibles o eh, y la industria. Uno de los casos que, que yo creo que es muy, muy interesante, muy relevante, quizás es uno de los casos que mejor muestra lo que es SIDRA es nuestro trabajo en este último año con Slater Gordon. Slater Gordon es una de las firmas más grandes de, de abogados del Reino Unido. Es una firma que además, eh, durante este año, ha estado gestionando el, la demanda colectiva más grande eh, de la historia. Cuando se encontraron con esta demanda colectiva, fue evidente para ellos, fue, fue muy inmediato darse cuenta de que la infraestructura que tenían y la aproximación que tenían para, para utilizar los datos en la, plata, en la plataforma para realmente ejecutar casos eh, no escalaba para las necesidades eh, de, de este escenario concreto. Entonces hemos hecho un trabajo con ellos que creo que es muy interesante porque cubre a través de SIDRA todo el rango desde la analítica más tradicional de la gestión de casos, el, la integración con sus herramientas de, de, de gestión de, de casos, la integración con herramientas de finanzas y de operaciones, para escenarios de analítica tradicional, pero nos hemos ido des desplazando hasta la analítica más avanzada. Uno de los casos más interesantes que podemos comentar es que de todo el total de los más de 70.000 demandantes de, de esta demanda colectiva que comentamos, eh, se ha utilizado un modelo de Machine Learning eh, basado en algoritmos genéticos para automáticamente reducir de estos 70.000 para buscar los 200 mejores y que luego el equipo de abogados, gracias a herramientas de analítica como Power BI, eh, puedan manualmente en esos 200 mejores eh, seleccionar los mejores de los mejores para llevarlos al juicio. Y Lo más bonito de toda la historia ha sido ver cómo en un sector tan tradicional y con unos usuarios que no están tan próximos a la tecnología eh, primero han estado gratamente sorprendidos a la hora de, de, de evaluar los resultados y segundo han trabajado directamente con la tecnología mano a mano a través de las herramientas visuales para hacer esa fase de depuración y de refino final. Eh, creo que representa bastante bien como las soluciones como Sidra encima de los productos de, de Microsoft Azure eh, pueden ayudar incluso a sectores eh, que no son eh, particularmente eh, avanzados tecnológicamente hablando. Bueno, si estáis interesados en, en conocer más información de Sidra, yo creo que lo más fácil es que os dirigáis directamente a la, a la landing page que, que tenemos. Allí tenéis un botón maravilloso que pone "Get more info". Eh, en ese botón podéis acceder a la documentación de producto. En la documentación de producto vais a ver mejor que sidra técnicamente eh, si tenéis el interés vais a poder ver cómo se despliega sidra vais a poder ver cómo se construyen los pipelines de sidra vais a poder ver cómo se construyen las, las aplicaciones cliente y estos casos de uso analítico es una documentación bastante técnica pero que refleja bastante bien lo que es el producto si queréis también ver cómo encajaría este producto en vuestra organización mandarnos un correo llamarnos y estamos encantados de tener una sesión one to one con vosotros y ver cómo puede encajar en, vuestra, en vuestro escenario